dice ese representante de, de un partido ahí que que lo hice un presidente ilegítimo entonces no habrá un presidente legítimo aquí porque en todas esas campañas ha habido dinero ilegal en todas por ejemplo ¿quién gastó más dinero que Danilo Medina en el 16 y de dónde salió ese dinero usted cree que fue de los bolsillos de Danilo o de lo que la junta dio y si Gonzalo hubiese ganado ¿quién gastó más dinero que Gonzalo y no pudo ganar? Y no, y no es un secreto que en esa campaña de Luis Abinader hubo dinero sucio no, no, lo hubo, puede estar seguro porque es una muestra de que lo hubo pero en la de Danilo también en la de Importo también porque todo el que quiere sacar una buena tajada todo el que quiere sacar una buena tajada se mete en política y si y si y si han agarrado esto en el PRM, es porque ellos viraron para el PRM. Salieron, por ejemplo, ese que, que agarraron con el diputado. Era del PRD. Y cuatro meses se fue para donde Luis. Para el PRM porque vio que ahí era que estaba picando el peje. Déjame tirar la red aquí, que aquí es que están picando ahora. Porque se veía el triunfo de Luis, se veía claro. Ya... Eh, siete, ocho meses antes de las elecciones, el, el triunfo de Luis se veía claro. Los PLDistas eran que braviaban y decían: No, nosotros ganamos. Eh, esa encuesta tan, tan falseada, porque ellos creían que ganaban como quiera, era, porque tenían el fraude montado. Y todavía, todavía Danilo se tiró uno, unos días antes de las elecciones, antes, unos cinco días antes de parar la campaña, se tiró a la calle pensando eh, cargar a Gonzalo en sus hombros porque él creía que todavía era popular pero ya ya la estocada estaba dada el PLD ya estaba agonizante agonizante pero ellos creían todavía que ganaban ¿por qué querían ganar? porque querían sabía todo esto que le venía o sea el que si haya hay este escándalo ahora, no justifica a ninguno de esos corruptos que están presos. Y hay que darle, como dijo Gustavo Sánchez, el mismo tratamiento. Hay que dárselo, porque son bandidos también. Pero da, da, da pena ver cómo los, los, los miembros del PLD quieren defender... A estos que están, que están presos, ¿qué persecución política? ¿Qué, qué, ¿Qué persecución política? ¿Ustedes creen que lo de Jean Alain es persecución política? Lo de Alexis Medina es persecución política. ¿Cómo justifica Alexis Medina esa cantidad de dinero que le atribuyen? ¿Cómo lo justifica? ¿No se puede justificar? Entonces, todos, todos, y cuando digo todos, son todos, esos partidos mayoritarios cortado por la misma tijera y la mayoría de esos pequeños actúan como rémora la rémora es el, un pejecito que anda debajo del tiburón pegado aquí a la barriga del tiburón cerca de la boca y todo lo que el tiburón demora a la rémora le cae y de eso come la rémora además anda cuidada, no se lo come ningún, ningún otro pez porque ¿quién se le, ¿qué pez se le acerca el tiburón? Entonces, estos esto partidos pequeños, en su mayoría también, que son que aliados que, que no sacan un medio, una media milésima por ciento, y son aliados. Usted ve que de 7 o 8 millones de votantes, ellos sacan 3 mil votos. O 2 mil votos. ¿y por qué? porque ellos se van como aliados para protegerse y todo aquel que usted ve de movimiento en apoyo a fulano lo que anda ahí buscando protección hay partidos serios que son pequeños hay serios pero son lo menos por ejemplo, ¿qué busca en la, en la política un partido como, como el BIS de José Francisco Peña Gómez trepar, trepador que no se parecen nada a su padre. ¿Qué busca el del general Osuna? Otro trepador. Para, para coger, por ejemplo, eh, una cartera, coger a Inebre, como lo cogió, co, coger, coger ventaja. No buscan nada no quieren ayudar a este país en nada, hay ventaja lo que quieren, entonces esas son las rémoras, y esas rémoras, o garrapata, hay que buscar la forma de despegarla, buscar la forma de despegarla del sistema, porque lo que hacen es chuparse lo que nosotros pagamos de impuestos, usted sabe lo que hay que darle miles de millones de pesos a esos partidos políticos, miles de millones de pesos señores, que por eso que se matan, eh, eh, usted lo ve matándose a sillazos y, y, y, y se dan tiros y todo eso, es por la administración de ese dinerito que llega mensual. Por ejemplo, a una intelequia como el PRD le, le, mete, le metemos nosotros, por medio de la Junta, 19 millones de pesos mensual a una intelequia como el PRD, que por eso Miguel Vargas, eh, eh, primero muerto antes, antes que, que, que, que entregar ese PRD, que, de, que soltar ese PRD para que a ver si vuelve a ser sombra de lo que era.